Cuando Heavy Lemon entra al campo, incrementa al 10% el valor de la vida máxima de toda la línea frontal. Crea un escudo de gas por cada Digimon de tipo defensivo, excepto él, con valor al 80% de la vida de los Digimons alrededor. En 1 contra 1 es un 150% el valor de su vida máxima. Antes de que se rompa el escudo de Heavy Lemon resistirá todos los ataques, incluidos los daños de penetración, los daños de salpicadura o daños por efecto. Cuando el escudo se rompe, elimina los efectos de control, además, cuando el escudo se rompa por primera vez, será inmune a los ataques críticos durante dos turnos. Cada vez que Heavy Lemon sea atacado, incrementará su fuerza de combate en un punto. Cada punto incrementará 5% la probabilidad de resistencia a críticos y la fuerza de resistencia a críticos. Cuando los puntos de fuerza de combate sean más de 4, Heavy Leomon entrará en modo combate durante 2 turnos, después de esto reinicia los puntos de fuerza de combate. En modo combate incrementará el rango de daño y la inmunidad al daño. Cada vez que Heavy Leomon ataque, reducirá un punto la fuerza de combate y gana 50 puntos de furia, cuando consuma 6 puntos de fuerza de combate ganará 150 puntos de furia, cuando heavy lomon recibe un daño letal, crea un escudo de gas con un valor al 400% de su vida máxima y es inmune a la muerte. Habilidad pequeña, ataca a un enemigo, causa 160% de daño más 30 de daño. Si está en modo combate aumentará el daño de las habilidades pequeñas en un 50% y la resistencia al daño de la línea frontal en un 30%. Si el Digimon atacado es un Digimon defensivo incrementa un 20% más este efecto. Reduce el ataque de la unidad atacada en un 25%. Si el escudo de gas se ha roto, Heavy Lomond atacará en forma vertical y los enemigos atacados reducirán su rango de crítico en un 40%. Si el escudo de gas está activo, el daño de esta habilidad se usará como valor adicional para el siguiente escudo de gas cuando se genere. Este efecto no se puede sobreponer y solo se toma el último valor cuando el escudo esté activo. Definitiva, ataca al enemigo frente a él, causa 420% más 100% de daño, causa 30% de daño adicional si ataca a un enemigo en la línea frontal, en modo combate causará 30% de daño a la unidad atrás del objetivo, aumenta el ataque y la defensa de heavy lomon en un 20% durante dos turnos, consume todos los puntos de fuerza de combate, por cada punto de fuerza de combate consumido aumenta el ataque y la defensa en un 5%, la habilidad definitiva restaurará 100% de su propia vida máxima al escudo si el escudo de gas no está activo, regenera un escudo de gas con valor al 200% de su vida máxima, 100% en batallas uno contra uno. Cada vez que heavy Lemon usará su ataque definitivo, consumirá un punto de fuerza de combate. Por cada punto incrementa un 5% el daño de la definitiva, máximo un 30. Cuando se consuman 18 puntos por fuerza de combate, realizará un ataque definitivo sin consumir furia los efectos se aplican normalmente